Eh, bueno, bienvenidos a todos. Esto es eh, Programación 1. Sí, ahí vamos con el, el tema de el, dónde van a acceder al material y demás. Bueno, como ahí hacían una pregunta respecto a, al Classroom, eso es uno de los. de, de las plataformas que tenemos para. Eh, para que ustedes puedan acceder a contenido, ¿sí?, de, de la materia. Eh, esa, ese Classroom está pensado para programación y laboratorio, ¿sí? Las dos materias están pensadas como una, como una sola, ¿sí? O sea, van continuadas. La clase de hoy termina y continúa el martes, no continúa el próximo jueves. Eh, así que si alguien está cursando solo una de las dos, eh, les recomendamos que cursen las dos porque la materia eh, eh, tiene una continuidad entre las dos materias, ¿sí? o sea, es como si fuese una materia de dos veces por semana. Eh, si ustedes se saltean una clase, eh, no van a entender nada. Así que les recomendamos que cursen los dos días. Eh, no son materias independientes. Están muy, muy relacionadas y los contenidos los vamos a ir explicando según eh, en qué materia caigan. Pero no, no es que una materia tiene unos contenidos y otras tiene otros. Lo que sí es distinto es la manera de evaluar, ¿sí? La, eh, la materia de laboratorio, nos vamos a concentrar más en, en evaluar lo que es eh, que ustedes puedan programar algo. Y la materia de programación nos vamos a concentrar en evaluar más la parte teórica ¿sí? de lo que explicamos. Bien. Bueno, entonces, por un lado, ustedes van a poder este, acceder a, al material que está en el, en el classroom, ¿sí? Que lo tengo por acá. Ahí está. Y supuestamente pudieron eh, entrar. Y acá van, van a tener eh, varias cosas. Bueno, por un lado, eh, hoy para zafar los que no tienen el, el Eclipse funcionando, van a poder usar un compilador online. Pueden usar este que está acá o cualquier otro que les guste. Bueno, bueno entonces, acá se van a encontrar con un montón de cosas. Eh, por un lado, bueno, ese link ahí que les sirve ahora de ayuda. Y después tenemos, eh, bueno, un par de cosas que ahora más adelante les vamos a ir viendo que son importantes para la materia, como por ejemplo... Eh, bueno, la parte de instalar Eclipse tienen acá el video. Eh, esto de reportar el usuario, ahora después vamos a hablar, tiene que ver con, con los trabajos prácticos y demás. Eh, bien, acá tienen una guía de estilo que tiene que ver con, con la manera de programar el lenguaje, pero bueno, recién estamos empezando a ver el lenguaje. Eh, y después tienen cuatro trabajos prácticos que son de la materia de laboratorio, ¿sí? eh, que los van a tener que entregar en las fechas que dicen acá. Fíjense que para el primero no falta mucho. Eh, así que, bueno, tengan en cuenta esto, que son los trabajos prácticos de la materia de laboratorio que los tienen que entregar en fecha. La manera de entregarlo es por medio de eh, GitHub, ¿sí? Que es una plataforma que vamos a ver el martes, ¿sí? La clase que viene van, van a ver ese tema. Eh, bueno, esto tiene que ver con el material respecto a GitHub también. Eh, Qué es lo que van a ver la clase que viene. Acá hay una guía de ejercicios extras para la gente que le gusta programar mucho, ahora cuando está en cuarentena. Y después van a tener un montón de material de eh, las distintas clases. ¿sí? Fíjense que las clases van a estar numeradas en forma consecutiva. O sea, esta es la clase 1, pero la clase del martes va a ser la clase 2. ¿sí? No es que la clase del jueves que viene va a ser la 2. ¿Sí? Porque... La clase 1, bueno, hoy cayó que es la materia de programación y la clase 2 va a caer que es laboratorio y la clase 3 va a caer que es programación hasta que haya un feriado y se corra todo. Eso no nos importa. Nosotros lo, lo tratamos como todo seguido, ¿sí? Bueno, y entonces, bueno, después vamos a ir subiendo, ¿no? Las miles de clases que vamos a tener. Por ahora está subido eso. Y otra de las herramientas que vamos a utilizar es, bueno, como ya les, les estuvimos pidiendo, es Slack, que va a ser la manera más, más simple que, que tenemos de no usar el, el chat este que tenemos acá, que es bastante precario, ¿sí? Eh, que no nos deja ni pegar código, ni no sabemos ni a quién le estamos hablando, ni a quién le estamos respondiendo. Fíjense que somos 48 personas, ¿sí? Eh, así que es bastante eh, engorroso. Sería que todos hablemos por acá, por este chat. Así que la idea es usar Slack. Para todas las consultas respecto de no me funciona tal cosa, no me anda el eclipse, me tiró acá un error. Todo eso lo, podré, lo podemos tratar en, en este canal que es del, de la división. ¿sí? Y fíjense que está muy interesante porque acá pueden escribir o pueden pegar código, ¿sí? eh, pueden pegar links. Y lo interesante es la manera que tenemos de responderles. ¿sí? Eh, yo puedo escribir algo. Y después seguramente algún profesor va a tildar acá en iniciar hilo ¿sí? y, les va a, y les va a responder. Entonces, esto queda como un foro, ¿sí? O sea, las respuestas a esta pregunta que ustedes tiraron acá eh, va a quedar acá y cualquiera lo puede venir a ver y lo ve acá de costado. Y va a tener eh, la respuesta, ¿sí? Eh, entonces, acá quedarían como todas las preguntas que van haciendo y nosotros les vamos a ir respondiendo. Y cualquier otro que se encuentre con el mismo problema, bueno, puede ir a ver la respuesta, ¿sí? Y esto va a quedar grabado. Eh, hagan de cuenta que no va a quedar para siempre porque tiene una limitación y en algún momento esto va a empezar a borrar los mensajes más viejos, pero los de la clase en la semana seguramente van a quedar, ¿sí? eh, Así que, bueno, esto sería como la idea. Para pegar código tienen que presionar eh, control shift. Enter, ¿sí? Y les va a abrir una ventanita muy bonita donde van a poder pegar código. Int ahí está. Eh, van a tener que elegir el lenguaje, le ponen que es lenguaje C. Y cuando lo pegan, se les va a agregar acá el código coloreado y demás. ¿sí? así que también está bueno para compartir eh, porciones de código entre ustedes o para pasarnos a nosotros. Eh, está, está bastante práctico. Recuerden con control, shift, enter. Les aparece la ventanita esa donde puedo emplear el código, ¿sí? eh, Así que, bueno, esto sería como la vía de comunicación para la parte práctica, ¿no? de, la, de la materia, que es mayormente el, la materia, más allá de los temas teóricos, tiene una gran parte que es de práctica, ¿sí? Eh, y, bueno, la idea es, es usar esto y sacarle el mayor provecho posible. Bien. Bueno, entonces, eso respecto al Slack y respecto al Classroom. Bien. Bueno, no sé, Mauricio, ¿tenés algo que haya quedado ahí también anotado? No, no sí, importante es eso. en general nos serviría mucho que se animen a, a preguntar o por Slack o con el micrófono, que nos puedan explicar el tema como puedan. Eh, pero, pero que se animen a preguntar, que no, no se queden con dudas, o sea que. Las cosas que presentamos en la clase se las lleven resueltas durante la clase. Eh, los sábados van a tener clases de apoyo. Cuando ustedes van a tener que determinar, más allá de los que se sacaron mala nota en el ingreso, que están obligados a ir a la clase de apoyo, porque ahí también le van a tomar lista, eh, nosotros les vamos a hacer llegar un link eh, con la reunión de la clase de apoyo y los sábados van a poder tener una clase donde se repasan los temas de la semana y aparte se, se vuelve a abrir un espacio para sacarse dudas. Más allá del Slack que va a estar habilitado durante... la el horario de la materia, ustedes después, durante el día, si les surge alguna duda, la, la pueden preguntar. Pero, bueno, ahí no va a tener la agilidad que tiene en estas cuatro horas que va, somos tres profes sentados contestando. Así que no tengan la ansiedad de, de un mail, pero pueden tener la suerte de, la, la ansiedad de WhatsApp, quise decir, pero pueden tener la suerte de que otro compañero lo sabe resolver y se los contesta también por Slack. Entonces, nosotros como docentes, no nos demoramos demasiado en contestar, pero puede ser que nos demoremos un poco si estamos en horario de laburo, eh, pero quizás otro alumno se los contesta. Entonces, en cuanto ustedes tienen una duda, traten de explicarla lo mejor posible. También traten de documentar bien esa duda. O sea, si ustedes pueden explicar qué les está pasando y pueden hacer un archivito comprimido y subir el problema, es más fácil que algún compañero que lo agarre ya les pueda dar respuesta, ¿sí? Que si ustedes dicen, no me anda, porque no me anda es muy genérico, eh, y, y se, complica, se complica bastante asesorarlos con respecto a, a la cursada de los sábados van a estar desde las 9 de la mañana van a tener abierta una reunión como esta con las mismas herramientas y se van a poder sacar dudas durante 4 horas, así que todos los que se queden con alguna duda hoy eh, estaría bueno que, que en la clase del sábado ya la, la evacúen así la semana que viene, eh, no seguimos acumulando, lo que tiene esta materia es que se va a ir sumando, lo que vemos en la clase de hoy lo usamos hasta la clase 28, y lo que vemos en la clase del martes lo usamos hasta la clase 28, o sea, son todos temas que se van incrementando y se van apoyando unos en otros, así que no es que si me perdí lo de hoy, puedo venir a la clase del martes y no pasa nada. En general no, no, no va a funcionar de esa manera la materia. Eh, de lo que es eh, cuestiones de este estilo, bueno, nada, les contorno esto de que tenemos cuatro trabajos prácticos, los cuatro trabajos prácticos tienen fechas de entrega, los cuatro trabajos prácticos tienen que ser de autoría personal, eh, cualquiera que entregue un trabajo práctico que nos haga dudar que lo hizo un compañero y no lo hicieron ustedes, quedan afuera de la materia, eh, sea, lo hacíamos ya en la modalidad presencial, básicamente lo que hacemos es que le ponemos un 1 a ese trabajo práctico y no se lo dejamos recuperar por hacer trampa, eh, así que el, el trabajo práctico es la única pieza de código que tiene que ser 100% de su autoría. Eh, así que eso es importante aclararlo ahora. Les iba a contar que acá en el campus tienen... Me perdí. Acá. En el Classroom tienen unos apuntes muy interesantes eh, que son estos dos, ¿no? Más allá de unos ejercicios, que son los mismos que ahora vamos a hacer en clase, pero... Eh, uno que, que es por el que deberían empezar a leer, eh, es un poco también de lo que vamos a hablar hoy, es este que dice diferencias entre JavaScript y, y C. Eso lo pusimos porque ustedes vienen de un curso de ingreso en donde eh, estuvieron programando JavaScript. Así que acá tienen como un material muy interesante que pueden, que pueden leer, ¿sí? Eh, que les explica alguna diferencia entre la sintaxis del lenguaje C, que es el que nosotros vamos a utilizar en esta materia. Eh, no vamos a continuar con Javascript, sino que vamos a, a, a ver lenguaje C, que nos va a dar la posibilidad de entender eh, a fondo un, un par de conceptos que en otros lenguajes de más alto nivel eh, son más difíciles de, de asentar ¿no? en, en uno. Eh, entonces, bueno, con este con lenguaje la idea es un poco que ustedes también aprendan unos conceptos de base que son muy importantes. Eh, Así que, bueno, este apunte es como una manera interesante de, de empezar, ¿sí? Eh, bueno, cuéntenme un poco qué es, lo que, qué es lo que estuvieron viendo en el curso de ingresos, ¿sí? Yo siempre hago la misma pregunta. Eh, ¿estuvieron, ustedes no vinieron sin saber programar y, y ahora ya están programando, ¿no? Me imagino. O sea, estuvieron viendo Javascript. Eh, alguien me cuenta un poco qué, qué es lo que estuvieron viendo. Bueno, if, while, for y variables, me dijo ahí. Bueno, if, ¿qué es if? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Esas cuatro, esas tres palabras que puso ahí el compañero, ¿qué, ¿qué son? Que cuando se cumple una condición se ejecuta un código. Si no se cumple la condición, no se ejecuta el código dentro del if. Bueno, eso digamos que eh, el if sería como una palabra reservada de algún lenguaje, ¿no? Que me permite a mí establecer una, una condición, ¿sí? Mediante la cual una porción de código se va a ejecutar o no. Sí, eso sería como, como el if, más allá del lenguaje ¿no? de, de, que utilicemos. Eh, está muy bien lo que dijo el compañero. Y ahora, a ver, el, el, el while, ¿qué sería? Mientras se cumple una condición, eh, va a suceder algo. Bien, ¿sería otra palabra reservada del sí. lenguaje? Sí. Bien, que me permite también establecer un, una condición. Y según esa condición, una porción de código se va a ejecutar hasta que esa condición se deje de cumplir. Si la condición se sigue cumpliendo, esa porción de código se sigue ejecutando. Eh, bien. Bueno, ¿y for? ¿Es lo mismo? Es similar. ¿Es equivalente o no es equivalente? Es, un, es equivalente, pero ya sabemos cuántas interacciones va, van a suceder. Bien. ¿En, qué bueno, caso en base, entonces si es equivalente? El, el, ¿Puedo intercambiar un bucle del tipo while por uno del tipo for o no? Sí, podé. El, el tema sí, es obvio. Que while lo vas a utilizar cuando no sabés la cantidad de repeticiones que querés hacer. Por ejemplo, para una toma de datos, vos vas a... A solicitarle al usuario la cantidad de veces que él lo quiera poner. Y con for es una cantidad limitada que voy a saber las repeticiones que querés hacer. Bueno, pero igual podría intercambiar uno por otro. Tranquilamente. Porque los dos tienen una condición, ¿no? Que, se, que es la que se cumple, y mientras se cumpla, se sigue iterando. Lo que pasa es que, como que uno está más pensado, ¿no? como ustedes dicen. Para saber hasta cuándo, y el otro no. Bueno, y después, ¿qué más me habían dicho que vieran? Los bucles y eh, variables. Bueno, empecemos con... ¿Qué es una variable? ¿Alguien, ¿Alguien tiene una idea? Dijeron variables. Un espacio de memoria, ¿no era? Un espacio de memoria. Bueno, me gusta eso, ¿eh? Me gusta esa definición, yo siempre la uso. Un espacio de memoria. ¿Y qué me permite hacer un espacio de memoria? Almacenar un valor. Almacenar un valor. Bien. Básicamente lo que podemos almacenar son, son valores este, binarios que generalmente van a ser números. ¿sí? Y después muchos de esos números se van a interpretar como otra cosa, como letras ¿sí? eh, o alguna otra cosa. Pero generalmente eh, en ese espacio de memoria vamos a guardar. Un número. Bueno, ¿y cómo hacían para definir un espacio de memoria en, en JavaScript? Un bar y ah, el número la variable. Escribíamos bar y una variable, ponle no sé, i. ¿El punto y coma okay. lo lleva, ¿no? ¿O sí? Claro, primero hay que declararla, digamos. Bueno, ahí está. O sea que esa, esa palabra bar, ¿qué es? Una palabra reservada del lenguaje. Exacto. Bien, ¿y la palabra i qué es? El nombre que le pone cada uno a la variable. Bien, o sea que esa variable puede tener un nombre. O sea, ese espacio de memoria yo lo puedo identificar con un nombre en mi programa. Menos mal, porque si no, ¿cómo hago para eh, hacer referencia a todos los espacios de memoria que yo voy a usar en mi programa? ¿sí? Le ponemos un nombre a cada uno. Muy bien. Bien, bueno, esto pasa en, en JavaScript, ¿no? Voy a agrandar un poco la letra, ¿qué me dicen? O se ve. Sí, ve, bien. Bueno, pero le voy a agarrar un poquito Ahí está Ahora sí Bueno, entonces esa era la manera que ustedes tenían de definir una variable Bien, ¿y de qué tipo era? ¿Qué, qué podía guardar ahí? ¿Podía guardar un número? ¿Podía hacer esto? Uh, sí. No. sí ¿Puedo hacer esto? Sí, o no Sí, sí, puede. ¿Sí? ¿O no? sí se puede bien ¿Puedo hacer esto también? ¿Puedo guardar una letra? Sí. También. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Puedo guardar un número con coma? También. Sí, también. Bien. Bien. Eh, bueno. Puedo guardar cualquier cosa. Esa variable me deja guardar cualquier cosa, ¿no? Así parece. Bueno. ¿Qué pasa? Eh, no sé si ustedes tienen el, el concepto de, de tipo. ¿sí? O sea, esa, esa variable se dice que, que es de un tipo. Bueno, si yo si guardé un número, es del tipo numérica. Si guardé una letra, es de un tipo en particular para las letras. Y si guardé un número con coma, es de un tipo particular para los números con coma. Eh, ¿Pero yo es no como... tengo que parsear para que saber que sea un número? ¿Qué significa parsear para vos? Eh, el parse in era una palabra guardada eh, donde le avisaba a la máquina que lo que estoy ingresando ahí es un número. A vos decías esto. Si vos tenés algo como texto, por ejemplo, un número como texto, y lo querés guardar en la variable, hacías esto, algo así. No, adentro del paréntesis. No escribe sé ¿eh? ¿Qué pongo acá? El nombre de la variable. El nombre de la variable. Ah, de la variable, eh, y. de otra variable. Eso era variable para el método int? de entrada. ¿Pero pasa eso me transforma en y... número o me transforma en texto? Eso te lo transforma en número. Sí, te lo saca de string y lo pasa a número. Está bien, o sea que esto que escribiste, está bien. Ahora, Va, este bolide, 9 podría ser es en mínimo, otra variable. Si entonces, ¿sí? index sería lo mismo, es como que actualizaría el dato. Ahí está. ¿Esto me dicen ustedes? Claro. Bueno, claro, el tipo de dato de, de la variable A es de texto, ¿sí? Eh, si yo llamo a esta función, me lo va a transformar eh, a una variable del tipo numérica, del tipo número. ¿sí? Claro, o sea, el concepto eh, de, de tipo el lo meso, tiene. Perdón. Sí, decime. Nos, nosotros lo usábamos cuando le pedíamos eh, cuando le pedíamos un dato al usuario. Claro, lo... porque lo que escribe el usuario viene en modo texto. Claro, por eso. ¿Y vos la necesitas en, no. en, en número para qué, para hacer qué. Unas cuentas. Claro, Una ese es el problema. Si la variable es de texto, y tiene un 9 como texto, yo no le puedo sumar 1, porque no funciona. ¿Sí? Claro. Yo si le quiero sumar 1, no funciona. Ahora, para poder sumarle 1, la variable tiene que ser numérica. Entonces, sí, puedo hacer i más 1 ahí, ¿sí? Y me daría 10 esto. ¿Está Bien. Bien, bueno, ese tipo de problemas ya casi que no lo vamos a tener porque ya de entrada, en realidad también vamos a, a, a ver en el lenguaje si sí algunas conversiones, pero eh, ya directamente cuando nosotros declaramos una variable, eh, le vamos a tener que decir de qué tipo de dato es. ¿sí? Entonces, cuando nosotros eh, tratemos de hacer a más 1, ya nos va a dar un error. ¿sí? No va a pasar como Javascript que se va a ejecutar igual y me va a terminar dando cualquier cosa. Entonces, una cosa interesante que nosotros vamos a ver en, en el lenguaje C, es que cuando declaramos una variable, en vez de hacer esto, ¿sí? Ya vamos a tener que eh, decirle a esa variable de qué tipo es. Y después no lo voy a poder cambiar, como está pasando acá. ¿sí? Acá, y es numérica y después y es un texto, ¿sí? Y después y es un número con decimales. ¿Le puedo cambiar el tipo de dato? Bueno, en C no va a pasar eso, ¿sí? Sino que todas las variables ya de entrada tienen un tipo de dato y no se puede cambiar. Entonces, si yo defino una variable que es numérica, eh, quizá no voy a poder guardar un número eh, con coma, ¿sí? eh, O una letra. O al revés, si defino algo que es una letra, no voy a poder guardar un número. Entonces, ¿cómo hacemos eh, para definir las variables? Que es una de las primeras cosas que aparece ahí en el, en el, en el apunte ese que les mostré recién de las diferencias ¿no? entre, entre Java y C. Bueno, eso va a pasar porque nosotros vamos a tener que definir. La sintaxis va a ser, eh, la voy a poner acá, tipo de dato, espacio, nombre de variable, coma no va a cambiar mucho porque donde antes ponían bar ahora van a tener que poner el nombre del tipo de dato. ¿sí? Eh, no es mucha, mucha diferencia con lo que ya venían haciendo. Eh, lo que tenemos que saber es cuáles son los tipos de datos ¿sí? que podemos usar. Bueno, hay varios, hay, hay bastantes. Por ahora lo que podemos saber es que si tenemos un número que es entero, la variable va a ser del tipo int. ¿sí? Y acá le voy a poner un nombre, no sé, valor 1. Entonces, esto sería lenguaje. Sí, ahí está. Bien. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos guardar ese 3.14, no voy a poder. ¿sí? Cuando lo guarde en valor 1 y escriba 3.14, en valor 1 se va a guardar un 3, que es la parte entera. ¿sí? Y no se va a guardar más nada. Eh, esto se dice que se está truncando. Uncado, ¿sí? O sea, puede ser que lo quiera hacer a propósito por alguna razón, ¿sí? pero se va a quedar con esa... Tampoco lo está redondeando, ¿sí? sino simplemente se queda con la parte entera. Eh, bien. Bueno, ¿qué pasa si queremos guardar el 3,14? Entonces, bueno, voy a tener que definir la variable como de otro tipo. ¿Sí? Y va a ser float, valor 2. Vamos a ponerle directamente p, ¿no? ahí está. Entonces, cuando yo en pi guarde el 3.14, ahí lo voy a poder guardar, ¿sí? Voy a poder hacer operaciones entre dos variables del tipo float y voy a poder sumar, restar, dividir, multiplicar con los decimales, ¿sí? eh, Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Cuando hacen alguna división o algo por el estilo, eh, la división entre dos enteros va a devolver un entero, así que si quieren hacer una división, primero hay que... Eh, asegurarse de que la división sea con floats, para poder tener... Pues generalmente las divisiones son las que te generan decimales. ¿sí? Eh, fíjense también algo muy importante, puede ser una pavada, pero los decimales van con puntos y no con coma, como usamos nosotros. Eh, esto supongo que ya lo deben haber experimentado en, en JavaScript, porque es lo mismo. Eh, bien, y después si queremos guardar esta A que estaba acá... ¿Sí? También tenemos un tipo de dato, vamos a ponerlo acá, que es char, ¿Sí? char, letra. Oh, voy, a, voy a ponerlos así, así quedan todos juntitos. Ahí está. Lo que voy a hacer todavía en el eclipse, estaría bueno porque me lo pinta, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando queremos guardar una letra? ¿sí? Esa variable, como decía el compañero, no me sirve para guardar un texto, me sirve para guardar una letra sola. ¿Está bien? Eh, las letras solas se escriben con comillas simple, ¿sí? no con comillas doble. Esta no. Con comillas simple. ¿sí? Y ahí puedo ponerla. Me voy a guardar en la variable letra. ¿sí? Esa. En realidad lo que está pasando es que esa variable está guardando un número ¿sí? que después está eh, interpretando como si fuese esa letra. Pero esa variable tiene un espacio muy chiquitito y solo me permite guardar una letra sola. Para trabajar con textos, lo vamos a ver un poco más adelante, porque lo que tenemos que hacer es lo que se conoce como eh, arrays. ¿sí? Eh, un array es eh, una especie de espacio de memoria en donde se repite la, el espacio de una variable una cierta cantidad de veces. ¿Sí? Eso me permitiría tener una cierta cantidad de lugares para poner una cierta cantidad de letras. ¿sí? Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por el momento vamos a trabajar solo con números eh, y con alguna letra ¿sí? suelta, pero no con palabras. ¿Me parece una ventaja, o una desventaja esto de tener que decir el tipo de la variable? ¿Le parece que era más copado como lo hacía Javascript? En general, los lenguajes que no, no te dejan declarar variables, o sea, en realidad vienen a molestarte, no te vienen a ayudar. Da la sensación de que te ayudan, pero en realidad te empiezan a desorganizar un poco el código. Una variable en un momento puede ser, en el mismo código puede ser de un tipo y en otro momento ser de otro tipo. Y eso dificulta mucho también que pueda haber herramientas que te ayuden a controlar el código. Nosotros vamos a trabajar con herramientas que estamos por ver dentro de un ratito que nos van a ayudar antes de que el código esté funcionando nos van a ayudar a determinar si lo que escribimos es o no es consistente. Y para que eso sea o no sea consistente, el primer paso es explicarle a esas herramientas que yo en valor 1 quiero guardar un entero. Si la herramienta no lo sabe, no me puede buscar consistencia, no se puede dar cuenta que yo en un momento en valor 1 meto una letra, porque le va a parecer que está bien si fuese JavaScript. Entonces, es esos dos lenguajes que, que tiran un poco de magia, que no es solo JavaScript, no que fue una porquería, es verdad, pero no es justo por esto, es por otro montón de cosas. Eh, hay lenguajes que están buenos y que también tienen esta forma de trabajar, como Python, eh, que igual a Ernesto también le parece una porquería Python, pero hay, hay lenguajes que están buenos y que igualmente son, son así de tipo dinámico. Pero los lenguajes que nosotros podemos decir, de qué tipo son las variables, son lenguajes que nos van a hacer la vida más fácil como programadores. Eso es un poco la idea que se tiene que, que llevar de esto, de que no, no viene a molestar, sino que todo lo contrario, viene a avisarnos, o sea, vamos a tener herramientas que nos van a avisar de que tenemos una inconsistencia, cuando ese código todavía no lo está usando nadie, está en la etapa de producción, o sea, todavía nosotros estamos compilándolo y ya nos damos cuenta de que hicimos un mamarracho, o sea, en una variable que pensábamos que íbamos a guardar un número, también terminamos guardando una letra. Eh, así que es, es una característica que está, está buenísima de C y de un montón de lenguajes que nos permitan declarar las variables de qué tipo son. Ahí Mauricio usó una palabra, dijo compilar, y ahí venía un poco lo que yo les iba a contar ahora. Eh, bueno, ¿qué es eso que dijo de compilar? ¿Qué pasa con JavaScript? En el momento que, que yo me doy cuenta de que lo que ingresé acá era un, un texto que dice hola y yo me lo quiero transformar a número, y eso explota por los aires, es en el momento que el programa se está ejecutando. ¿sí? Ahí es donde se lanza el error. En el momento de la ejecución. Porque no hay ningún otro momento previo. En el momento que yo lo estoy escribiendo al programa, ahí nadie me va a decir eh, que, va, que va a explotar, porque obviamente no se puede saber eso. Eh, pero lo que tiene este lenguaje es que antes de que el programa se ejecute, va a pasar por otra etapa que se llama la de compilación, ¿sí? eh, Este lenguaje no es como JavaScript, que se dice que es un lenguaje interpretado, ¿sí? eh, En donde hay como una especie de programa que generalmente es el navegador web, que se encarga de leer ese, ese texto que ustedes escribieron donde está el código JavaScript, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Eh, y ese intérprete de JavaScript, que es el, el navegador web, va leyendo línea por línea y la va interpretando y va haciendo lo que dice, ¿sí? línea por línea. Si yo definí acá una variable y acá definí otra y después le doy dos valores y después lo sumo, como lo puse ahí, el intérprete lo que va a decir es, ah, mirá, leí esa línea, encontré que me definieron una variable i. Listo, genero un espacio de memoria para la variable i. Después va a leer esta línea y va a decir, ah, genero otro espacio de memoria para la variable j. Y después va a leer esta línea y va a decir, mirá, en la variable i quieren escribir un 9. Voy y pongo un 9 en el espacio de memoria que le corresponde a la variable i. Lo mismo para acá y después dicen, quieren sumar, me equivoqué acá, <ríe> voy a poner esto, ahí está. Quieren sumar los dos espacios de memoria y guardar el resultado en el espacio de memoria de J. Bueno, hago la suma. Y hay un intérprete que va leyendo línea por línea y va ejecutando eso que está ahí escrito. Pero eso pasa en el momento que se está ejecutando el programa, ¿sí? Entonces, en el momento de que hay una inconsistencia y algo no, no concuerda, como que quiero sumar un texto con un número o convertir un texto a número o cosas por el estilo, es donde se lanzan errores en tiempo de ejecución. Muchos de esos errores quizás si las variables hubiesen tenido tipos se hubiesen podido evitar. Para eso necesitamos que alguien nos valide eh, los tipos de las variables y las operaciones que nosotros estamos haciendo de antemano. ¿sí? Bueno, y de eso se encarga el compilador. En el lenguaje C no hay un intérprete de lo que nosotros escribimos mientras el programa se está ejecutando. ¿sí? Eh, lo que va a pasar es que... Eh, el programa va a pasar por un proceso de compilación en donde muchas de las cosas que, que hace ese compilador es leer los tipos de datos de las variables, chequear que no haya inconsistencia. Por ejemplo, que quiera eh, sumar y a, a la letra a, ¿sí? Y guardarlo en la variable letra. Probablemente me tire algún error o warning de que, che, mirá, ¿qué estás haciendo ahí? mira que esto te va a dar cualquier cosa, ¿sí? Me lo va a avisar antes de que el programa esté funcionando. Me lo va a avisar en un proceso de compilación, ¿sí? Que es algo que nosotros tenemos que hacer antes de lanzar el programa que terminamos de escribir. Eh, y, bueno, otra de las tareas de, de ese compilador es transformar todo ese, todo ese texto que nosotros escribimos eh, en un ejecutable para el sistema operativo para donde estemos compilando, ¿sí? Ya sea Windows, Linux o, o Mac OS. Eh, lo que va a terminar haciendo el compilador es generando un archivo distinto en donde hay instrucciones de un procesador en particular eh, y con un formato que también es particular del sistema operativo que están utilizando y que le permite a ese sistema operativo lanzar el programa y hacer que el procesador ejecute las instrucciones ¿sí? que nosotros escribimos, que se fueron traducidas a instrucciones del procesador. Eso no pasa en JavaScript. ¿sí? En JavaScript hay un programa más, que es el navegador, que es el que está interpretando el texto que nosotros escribimos. ¿sí? En cambio en C, directamente lo que nosotros escribimos se transforma en instrucciones que va a ejecutar el procesador. Entonces, eso hace que también sea un lenguaje mucho más rápido, mucho más eficiente. Eh, bien, bueno, y ese es el proceso de compilar. ¿Quién es el que se va a encargar de compilar? Eh, yo igual lo que yo hice la pregunta porque querían que me digan Eclipse, ¿Sí? para sacar la confusión siempre. Porque Eclipse no es el compilador, ¿sí? Eclipse es un programa que me deja abrir archivos y los puedo, y puedo escribir y me va a colorear el código, ¿sí? Y cuando yo apriete un botón, va a lanzar el compilador, ¿sí? El compilador es, como ahí dijeron, MinGW si están en Windows, GCC si están en Linux o en macOS. Es una herramienta que no tiene ni gráfica, ¿sí? Es un, un programa que, se, que corre por detrás y que lo lanza el... El Eclipse por detrás, el Eclipse o cualquier otro IDE que ustedes quieran usar para programar. Eh, puede ser NetBeans, puede ser Visual Studio, puede ser eh, cualquier cosa, el CodeBlocks. Lo que quieran, ¿sí? Lo que termina haciendo es lanzando por detrás el compilador DC. ¿Sí? Y les va a dejar, les va a dar la posibilidad de armar eh, lo que se conoce generalmente como un proyecto, que es tener ordenaditos todos los archivos con código que ustedes eh, van programando y que forman parte del mismo programa. ¿sí? Eh, pero en realidad el, el que va a compilar es una herramienta que, que es independiente de todo eso y que generalmente los IDEs la lanzan por detrás ¿sí? y le pasan todos los archivos que ustedes tienen abiertos en ese ID para que los compile y me genere un ejecutable. ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con, con el Eclipse. ¿sí? Vamos a usarlo para poder escribir de una manera... Eh, más prolija que toda esta cosa que estamos poniendo acá que, bueno, ni me colorea, no se entiende nada. Y me va a permitir de una manera sencilla compilar, ¿sí? Eh, generar ese ejecutable y poder lanzarlo inclusive adentro del mismo IDE y poder ejecutar el código dentro del mismo programa para que sea más fácil de, el desarrollo, ¿sí? Para que no tengamos que estar eh, cambiando de herramienta o demás para programar por un lado y ver el programa por el otro, ¿sí? Yo ahora lo que les voy a mostrar es cómo... Bueno, acá ya directamente lo tienen para programar. Yo les voy a mostrar en el Eclipse qué es lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Eh, bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto, ¿sí? Eh, entonces ponen File New. Uh, esperen que se me movió todo. Ahí está. más Project tienen que poner. O, bueno, pueden poner Project y elegirlo, ¿no? También. más Project acá de project o directamente c++ project y acá eligen este y sí, solo el de c. Bien. Bueno, entonces una vez elegido este, acá le tienen que dar un nombre, ojo con eh, las rutas y ojo con los nombres, que nada tenga espacios, porque después no compila. ¿Sí? El eclipse funciona, pero el compilador es el que no le gustan los espacios. Entonces, pues, cuando va a buscar los archivos que no tenga espacio ni los nombres eh, del proyecto, ¿sí? o sea, si ponen hola espacio mundo, ese proyecto después no compila, trae problemas. ¿sí? Entonces, no usen espacios. Eh, entonces, por ejemplo, eh, no sé, programa 1. Y fíjense que acá les va a marcar la ruta ¿sí? de dónde está eh, de dónde se va a guardar ese proyecto. El proyecto va a ser una carpetita donde adentro van a estar los archivos eh, donde nosotros vamos a escribir el código, ¿sí? que son archivos que tienen una extensión que es punto .c. Eh, y van a estar adentro de una carpetita. Bueno, ese proyecto que es una carpeta, que fíjense que va a ser una carpeta que se llama igual que el nombre que ustedes ponen acá, va a estar adentro de otra carpeta que el Eclipse se llama Workspace, ¿sí? Dentro de ese Workspace ustedes pueden tener muchos proyectos y todos van a ir apareciendo acá, uno al lado del otro. ¿ven? que yo ahí ya tengo uno. ¿sí? Entonces, la idea es trabajar con un Workspace y tener ahí los distintos proyectos que vamos haciendo. Eh, pero fíjense que las rutas no tengan espacio, ¿sí? Porque después no va a compilar. Si no, lo cambian de lugar y listo. Y otra cosa interesante que es importante, es que acá no pongan empty, porque si no tengo que escribir el, el ejemplito y demás. Pongan el que dice ANSI C. Y acá, bueno, si tienen Linux, les va a aparecer Linux GCC. Que, ¿Qué era? El Lo compilador, dije, ¿eh? El compilador, bien. En el caso de Windows, seguramente ahí les dice MinGW o algo por el estilo, ¿o no? Sí, exactamente. Bien, bueno, ven, ahí estamos eligiendo el compilador. La herramienta, el IDE, me permite elegir el compilador. Si tuviese otro compilador, podría elegirlo. ¿Sí? Eh, bien, bueno, entonces recuerden, el nombre sin espacios, la ruta sin espacios, acá el Hello World y acá eligen el MinGW o el Linux GCC, depende que, en qué plataforma están. Eh, en Mac no sé qué aparece, creo que aparece GCC también, pero no sé si dice Linux o dice otra cosa. Eh, y eso es todo, ¿sí? Creo que si le dan next, bueno, acá pueden poner autor, flaco, ahí está. Y finish. Bien. Y fíjense que, bueno, yo, yo como ya tenía uno, se me generó este ¿sí? junto con el que ya tenía. Si no, les va a aparecer solo este. ¿sí? Bien. Y si hacen clic acá al costadito, como que se despliega. Y van a ver que tienen varias cosas, ¿sí? Tienen todo esto que dice includes, que no se sabe bien qué es. Ahí hay alguien que se está uniendo. Eh, bien, todavía esto no nos metamos, no nos importa. Y acá tenemos una carpetita que dice source, ¿sí? En donde está nuestro programa 1.c, que es un archivo de texto, que lo podría abrir con el blog de notas si quisiera y no con el eclipse, en donde adentro ya hay un texto así de maqueta, eh, que es nuestro primer programa, ¿sí? Eh, a diferencia de JavaScript, en donde no tengo que tener nada, yo directamente escribo y ya eso se interpreta, suelto. Acá nuestro código va a tener que estar adentro de algo, ¿sí? Si está suelto va a tirar un error. Eh, entonces, bueno, esto sería nuestro, nuestro esqueleto para empezar a programar, Si ¿sí? Ahora vemos qué es cada una de estas líneas que está acá y todo eso. Bueno, lo primero que, que podemos ver acá que, que me está poniendo en verdecito, ¿sí? Fíjense que esos son comentarios. O sea, todo lo que vaya entre barra asterisco y asterisco barra es un comentario. Puedo escribir lo que sea que es como si no existiera, ¿sí? Cuando pase por el proceso de compilación, todo eso se va a ignorar y ¿sí? me va a servir a mí para... Eh, Dejar notas en, en mi código y que se entienda mejor. Eh, tenemos dos maneras de comentar, ¿sí? Con el barra asterisco puedo hacer un comentario de muchas líneas. ¿sí? Y después tenemos otro comentario que es el barra barra que me deja comentar la línea. Línea comentada. ¿sí? Pero es solo para esa línea. Entonces lo ponen el principio de la línea y de ahí eh, para la derecha queda comentado. También lo pueden poner en una de las líneas que ya vienen usando. Por ejemplo, esto que está acá puesto con el barra asterisco, asterisco barra. ¿sí? Esto podría haberse comentado con doble barra. ¿sí? Y solo va a comentar esa línea. Hasta ahí. No me hace falta ponerle al final. Bien. Bueno, lo primero que, que tenemos acá... Y son, una, son dos líneas que son iguales, ¿sí? eh, Que son palabras reservadas del lenguaje y que lo que están haciendo es incorporar a nuestro programa lo que se conoce como bibliotecas. Bibliotecas son eh, otras porciones de código, ¿sí? Que ya están programadas y que me las brinda el lenguaje para que yo pueda usar eh, funciones que ya me resuelven cosas. Como, por ejemplo, imprimir por pantalla, pedirle algo al usuario, ¿sí? Eh, Cosas que quizá en JavaScript ustedes llamaban a las funciones, y si ya andaban y no tenían que hacer nada, bueno, acá si no las incluimos, eh, no las podemos eh, utilizar, ¿sí? Como si no existiera. Eh, van a ver que después vamos a ir incluyendo más, Y ¿sí? Depende de qué queramos hacer. Por ejemplo, si queremos usar las funciones matemáticas, tenemos que incluir una biblioteca que me da la posibilidad de usar todas las funciones matemáticas que ya programó alguien, para no tener que hacer todo yo. Cuando ustedes vayan, estén googleando así para hacer algo en particular y encuentran una función que hace algo en particular, seguramente en la documentación de esa función les va a decir a qué biblioteca pertenece, ¿sí? Y ustedes ahí ponen el include que corresponde. De hecho, en el ejemplo que van a tener, en donde está usada esa función, arriba en el mismo ejemplo va a estar el include de sarasa.h, así Que es la biblioteca que le corresponde a esa función que les están mostrando ahí. O sea, como parte de la documentación, de las cosas que se van a ir encontrando por internet, eh, van a poder saber eh, eh, qué bibliotecas tienen que incluir para usar qué funciones. ¿sí? Y después, obviamente, nosotros vamos a hacer las nuestras. ¿sí? Generalmente vamos a eh, hacer nuestras propias bibliotecas para poder reutilizar código de nosotros mismos, ¿sí? que es lo más importante que hace un programador en su vida, es eh, autorrobarse código. Eh, bien. Bueno, entonces, no, no vimos bien lo, el tema de funciones, no sabemos muy bien qué es. Así que por ahora también esto vamos a ignorarlo, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es que eh, el bloque de código que esté adentro de estas llaves, ¿sí? Esto es una función que se llama main ¿sí? y es el punto de entrada de la aplicación, ¿sí? Ya vamos a ver funciones después, pero para empezar, ¿sí? Hagamos de cuenta que el programa va a arrancar, por la primera línea de código que esté adentro de estas llaves. ¿sí? O sea que el programa arranca por acá. Arranca por acá. ¿sí? Y todas las líneas de código que estén acá dentro de las llaves se van a ejecutar una debajo de la otra. ¿sí? Igual que su programa de Javascript. Eh, por ahora créanme eso. Bien. Este Hello World que hace acá lo voy a borrar. Chau. Esa return lo voy a dejar porque si no no me funciona. Eh, porque tiene que ver con que las funciones devuelven un valor. ¿sí? Eh, y ese valor es el que estoy poniendo acá. Ven que esto vale cero. Bien, entonces estoy devolviéndole un cero cuando el programa termine. No nos importa. ¿sí? Quedémonos centrados acá, acá adentro. Uno, uh, me aparece la... El guión bajo. Eh, Quedémonos centrados acá adentro y nosotros vamos a programar acá, ¿sí? eh, Bien. Entonces, bueno, una de las maneras que teníamos de imprimir algo por pantalla era eso que estaba ahí escrito, pero a nosotros nos gusta usar, como está el ejemplito del compilador online, ¿sí? El, la función que se llama printf. ¿Ustedes qué usaban en console.log, ¿no? Para imprimir algo en, en JavaScript. Console.log. Eh, un alert, por ejemplo, Hola. también. O un alert. Bien, sí, el bueno, document.write también. ¿Y el, I mean. ¿El console.log? ¿No era console.log? No, el document.write. ¿Document.write? ¿Así? Esto no, es que escriba. Tenía. Ah, esto escriba dentro de la página. ¿Está bueno en la página? Sí, pero se puso dos veces console.log. <risa> <risa> Porque soy muy ansioso con el control futuro. Ahí está. <risa> Bien, bueno, estas son las maneras que tenían ustedes de eh, imprimirle un mensaje al usuario, ¿sí? Bien, esto, todo esto es Javascript. Voy a poner acá por las dudas. Bien. Bueno, eh, ¿cómo vamos a hacer en C para imprimir algo? ¿Y por dónde va a salir? No? ¿Cómo se va a ejecutar este programa? Son como muchas preguntas. Porque esto no se va a ejecutar en un navegador. Esto me va a generar un programa ejecutable como cualquier programa que ustedes usan en su computadora, ¿sí? Cuando le den doble clic, eh, me va, tiene que aparecer algo y se tiene que empezar a ejecutar el programa. Bueno, lo que, lamento informarles que lo que va a aparecer es una ventana negra con letras blancas en donde por ahí salen los mensajes, ¿sí? O sea, los tipos de programa que vamos a utilizar eh, son programas que se dice que son de consola, ¿sí? Simplemente se va a abrir una, una pantalla negra eh, en donde eh, todo lo que nosotros imprimamos va a aparecer ahí y le podemos también pedir al usuario que ingrese datos por ahí, ¿sí? Si bien existe la posibilidad de utilizar eh, ventanas, hacer programas gráficos, como por ejemplo este propio Eclipse, eh, no, no nos vamos a entrar en eso porque es mucho más complejo. Y no nos interesa por el nivel en el que estamos, ¿sí? Ahora. Eh, más adelante en otras materias van a ver, después en programación 2 y demás, van a ver cómo hacer aplicaciones mucho más vistosas. Eh, pero por el momento tenemos esa pantalla negra, que no necesitamos ni lanzarla. Eso pasa cuando lanzamos el, el programa por sí solo. Eh, pero como nosotros lo vamos a lanzar desde dentro del eclipse, lo vamos a poder ver acá en esta lengüetita que dice consola. Y acá se nos va a ejecutar el programa. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para imprimir algo? Bueno, en vez de ese console.log o alert o lo que sea, vamos a hacer una función que se llama printf. ¿sí? En donde eh, acá adentro, entre comillas doble, ¿sí? escribimos lo que queremos. Hola, mundo. Ya es hora del recreo. Ahí está. Nosotros dijimos que esto necesitaba un proceso de compilación antes de poder ser ejecutado, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer de alguna manera. Le tenemos que decir al IDE que, eh, que compile. En el caso de que yo haya escrito algo mal, por ejemplo, no sé, me olvidé este punto y coma o me olvidé el paréntesis inclusive eh, en JavaScript, ¿cuándo me iba a enterar que me olvidé el paréntesis? Si sí, el ID no me, me ayudaba, cuando lo ejecuto, cuando lo ejecuto claro. Igual, si, si me olvido el paréntesis y estoy usando un IDE que más o menos colorea, me va a avisar, ¿sí? Eh, de hecho, miren, ahí ya este me avisó. Eh, error, Claro, me olvidé. Bien. Eh, el IDE puede ser más o menos inteligente y tener una especie de compiladorcito que analiza solo la sintaxis, ¿sí? La parte de analizar la sintaxis nada más. Y eh, ya enseguida, a medida que voy escribiendo, me va diciendo. Tipo el Word, ¿vieron que estoy escriben mal y les va corrigiendo solo? Eh, bien. Bueno, entonces, ¿cómo hago para compilar esto? Esa es la pregunta del millón. Bueno, a ver, tenemos varias opciones. Creo que venía acá, clic derecho en el proyecto. Y acá tenía un build project. Bien. Y ahí compiló. No sé si ustedes van a lograr lo mismo que logré yo. Haciendo eso. Build ah, project Ahí se Esperen que voy a explicar. Vamos a darle. En... Ahí está. Bueno, y todo lo que me está mostrando acá es el, este programa que yo les digo, que es el compilador que se está ejecutando por detrás, ¿sí? Fíjense todo lo que se ejecutó, ¿sí? Invocando al compilador de GCC, dice. Bueno, y ahí terminó de, eh, de generar un, un ejecutable. Fíjense que me dice que no tiene errores ni warnings. Si yo cambio algo, y guardo, ¿sí? Tienen que guardar. Un dato también importante que les va a ahorrar dolores de cabeza, fíjense que cuando yo modifico un programa, eh, un archivo, perdón, de los que pueda llegar a tener acá, por ahora vamos a trabajar con un archivo solo, les queda un asterisco ahí, que significa que no está guardado lo que ustedes escribieron. ¿Sí? Eh, entonces, con control S guardan. Y si no tienen guardar acá por algún lado, pero no sé dónde está. A ver. Tengo el botón de guardar. Ah, acá. Guardar todo. No lo veía. Bien. Eh, bueno, hasta ahí compilamos. Y para lanzarlo, tenemos acá el runas local CS++ Application. Y con eso el programa se va a ejecutar. A ver si es verdad. Bien. Bueno, ahí se ejecutó. Acá dice que ya terminó, porque este programa imprimió esto y terminó. ¿Sí? Eh, me dice exit value 0, que es este 0 que devolvimos acá. Si ¿Sí ven que está este texto acá equivale a un 0, que es lo que terminamos devolviendo, es lo que me dice ahí. Eh, bueno, y se imprimió lo que nosotros eh, programamos. ¿Qué pasa? Lo que pasó cuando nosotros compilamos, una vez que hacen eso una vez, desde acá, después lo pueden hacer desde acá directamente directamente ¿sí? pueden compilar con este y eh, darle play con este. Si quieren estar bien, bien seguros, sobre todo si tienen varios proyectos, eh, conviene siempre darle clic derecho para estar seguro de lo que estamos haciendo, para estar seguro sobre qué proyecto estamos compilando y dándole play. Pero si ya lo hicieron una vez, ya les queda acá para hacer. ¿sí? Eh. Bien. Bueno. En algún lugar se tuvo que haber generado un ejecutable, ¿sí? Una vez que se compiló. Y ese ejecutable es el que eh, se está ejecutando en esta consola que veo acá. Pero también lo podría ejecutar aparte dándole doble clic ¿sí? al, al programita. Se ejecutaría. ¿Dónde quedó el programa? Es buena pregunta. En teoría quedó en su workspace, ¿sí? Si yo voy a la parte del workspace que claramente no es este, es el de UTN acá. Yo me hice un workspace, qué prolijo soy. Acá está, ven que dentro de donde ustedes tienen el workspace, eh, el workspace creo que lo pueden, pueden saber dónde está. Eh, si vienen y hacen propiedades al archivo, pueden saber dónde está el archivo, ¿ven? Acá les dice location y les dice dónde está el archivo. Y con eso saben más o menos dónde está el workspace. Eh, venga, acá, tengo una carpetita, una de cada uno de los proyectos que tengo acá. ¿sí? Son estos. Y adentro, en algún lugar, seguramente esta carpeta source, es esta carpeta source que ven acá. ¿sí? ¿Alguien se quiere unir? Ahí lo uní. Bien. Eh, bueno. Y lo que yo quiero mostrarles es que por acá en debug tiene que estar el ejecutable. Bueno, si está en el Linux les va a aparecer eh, seguramente un iconito extraño. Puede ser este o otro, depende de la distribución. Y en Windows le va a decir .exe, ¿sí? Que es el ejecutable. Ese es el que van a poder ejecutar. Bien. El tema que, si le dan doble clic, como hicimos un programa que empieza y termina, la ventana se va a abrir y se va a cerrar. No, como la, esa ventanita no se va a quedar abierta, no van a poder ver el mensaje. ¿sí? Entonces conviene lanzarlos del Eclipse. Cuando vamos a dar un programa más inteligente que se quede bloqueado esperando que el usuario ingrese algo demás, sí van a poder. Eh, uh, acá No quería. Sí, hay algo que se llama. Eh, defines, ¿sí? Un define es como una palabra que se intercambia por otra cosa, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, poner acá define mensaje, Realmente los define man en mayúscula, mensaje. Y puedo decir que eso vale esto. Entonces, lo que va a hacer el compilador es agarrar todos los lugares donde encuentre esto y lo va a reemplazar por esto. Entonces, yo acá en mi código, en vez de poner este mensaje acá dentro de mi código, podría reemplazarlo por esto. ¿Sí? Entonces, el compilador, que dice? Ah, mira, me encontré mensaje. Bueno, vengo acá y digo, ah, mensaje es esto. Entonces, viene y lo reemplaza. En alguna de estas bibliotecas, si no me equivoco, es en la de stdlib, hay un define que dice que esto equivale a un cero. Por eso, cuando yo me paro arriba, Veo el cero este, ¿sí? Estos defines se llaman macros, ¿sí? ¿Ves? Por eso ahí dice macro expansion, es resolverme la macro. ¿Qué significa exit Bueno, significa cero, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que si yo hubiese escrito un cero, que es de, de hecho es lo que ven en el compilador online. Ven que acá le puse un cero, ¿sí? Y ese número es el que se termina devolviendo al sistema operativo cuando el programa termina. Si yo acá escribo un 3... En teoría, ven que ahí me dice exit value 3. ¿Sí? Es un número que se le devuelve al sistema operativo eh, indicando cómo terminó el programa, si terminó bien o terminó con algún error. ¿sí? Y también se puede utilizar por si hay otro programa que lanza mi programa y ese programa quiere saber cómo terminó mi programa. Pero no lo vamos a usar nosotros, entonces siempre dejamos eso para decirle que terminó bien. ¿Sí? Como algo estándar, ¿sí? Bueno, eh, vemos los de las variables, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? Tipo, uh, tipo, espacio, nombre. Punto y coma. O bueno, podemos hacer tipo, nombre y valor, ¿no? Como hacían en JavaScript también. Por ejemplo, podemos decir int C, no int C, me gusta más, igual a 27. ¿Sí? O podemos hacer int J igual a 27. ¿Sí? Como cosas separadas o juntas. Después dijimos que teníamos a pi. Está. Eh, bien. Y el char, ¿no? Habíamos hablado de que había un char que usábamos comillas simple para poder guardar una letra. Bien. Bueno, vamos a ver si compila. ¿Sí? Ahora compilar es un chequeo. Porque me va a decir si me equivoqué en algo. ¿Sí? Uh, cuatro warnings. Venga, acá ya me dice que tengo cuatro warnings. Y me lo está marcando en amarillo. Muy inteligentemente. ¿Sí? Bueno, ¿quién me explica qué es lo que me quiere decir ese warning? ¿Alguna idea? que no se están utilizando. Claro, ahí me dice que no, no están siendo usadas. ¿Sí? Porque, claro, las definí, les di un valor. Pero nunca las usé. Entonces, de Las puedo borrar y no me cambiaría el código, ¿sí? Eh, así que es, es un warning que, bueno, claramente es porque esto no se, no se terminó de programar, ¿sí? Así que en ese caso el warning no me está diciendo nada que ya no sepa. Pero en otros casos puede ser que sí. Y fíjense que esos warnings son partes del proceso de compilación, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué pasa si ahora queremos este, imprimir una variable? Bueno, vamos a tener que incluir una especie de, de símbolos ¿sí? eh, dentro del texto en donde se van a reemplazar esos símbolos por las variables que yo aclare que quiero que se me reemplacen ahí, ¿sí? Eh, vieron que no sé si yo quería poner acá el hola y después le quería hacer el concatenando texto podía ponía pesos precio dos puntos imprimo el valor de la variable y después puedo concatenar el otro texto más bueno cómo hago eso acá bueno voy a tener que poner precio dos puntos y acá voy a tener que poner algo para que después se me reemplace la variable sí pero no puedo partir el texto. El texto tiene que ser uno solo. ¿sí? Tengo que poner algo acá que no sé qué es. Y después tengo que poner pesos. ¿Está bien? Y de alguna manera le tengo que decir que lo que va ahí, que lo que quiero que se ponga ahí es mi variable i. ¿sí? Entonces, bueno, lo que va ahí es lo que se conoce como modificador de formato. ¿sí? Eh, que es diferente dependiendo del de tipo de la variable. ¿Está bien? Eh, para el caso de un int, ¿sí? lo que se pone ahí para indicar que quiero ahí poner el valor de una variable int es por ciento de. La variable va a ir al final como un argumento más de la función. Entonces pongo la coma y pongo la variable. ¿Sí? Eh, y esa es la manera, lo que va a ocurrir es que el valor de esta variable se va a reemplazar acá. Si tengo varios, puedo tener varios, acá puedo tener otra cosa, la, la, la, y otro más. Tengo que poner la misma cantidad de variables, ¿sí? Como modificadores de formato pongan el string en, sí, en, la, en el texto, ¿sí? Una duda media tonta, ¿por qué es una D? La letra que vos pones acá, eh, hay una tabla... Sí. que depende del de tipo de variable. Okay. Por ejemplo, si vos querés imprimir un flow, tenés que poner una F. ¿Sí? Okay. Si me el apunte, se van a encontrar esa tabla. ¿Sí? Podemos anotarlo acá arriba. Por ciento de, para los int, por ciento F para los float. Para char entonces sería una C, podría ser ¿o no? Para char es la C, sí. Ahí ah. está. Y más adelante vamos a ver unos más, pero por ahora eso es todo lo que nos importa. Eh, entonces les iba a poner acá un ejemplito, letra por ciento C. Sí, justo la variable se llamaba C. Vamos a ponerle el nombre y letra a la variable letra. Entonces acá ponemos letra. Ahí está. Bueno, entonces ahí tienen varios ejemplos. ¿sí? Esto recuerden que no va. No, no se puede. Bien, entonces, ya sin ver la definición de la variable, yo sé que si se está usando así, estas variables son del tipo entero esta variable es de tipo float y esta variable es de tipo char. No necesito ir a ver la definición para ver de qué tipo es, porque yo ya sé que se está usando así. O puede ser al revés, ¿no? Que yo tenga un error y tenga que ir a chequear esto para venir acá y decir, ah, mira sí coincide o no coincide. ¿Qué pasa cuando coincide y qué pasa cuando no? Bueno, el compilador ahí también me debería ayudar, ¿sí? Ahí que estoy usando todas las variables, ya no me tiran ningún warning, pero por ejemplo, si me como este, me olvido de ponerlo, Acá puse dos, dos modificadores de formato y tres variables. Me tira un warning. ¿sí? Fíjense. Ahí me tiro el warning. Línea 45. Es este mismo que está acá. Si quieren hacer un salto de línea para que no pase esto. Para agregarles un enter, pueden poner contra barra n. ¿Sí? Contra barra n, contra barra n. Y esto sería, es equivalente al carácter del enter. Entonces va a ser el salto. A ver si ahí me queda más prolijo. Ahí está. Bien. Ah, me quedó una más acá arriba, ¿no? Claro, este, el del define. Bien. Ah, miren. Si, también, si quieren hacer algo fácil, si quieren tener como un proyecto con cada cosa que vamos probando, si se paran a, arriba del proyecto y presionan Control-C y después se presionan Control-V, lo pueden copiar completo. Es como si se copiaran en la carpeta. Le tienen que poner otro nombre y se copian todo el proyecto completo. Por ejemplo, programa 2, ahí está. Y me generó otro igual. Bueno, el archivo se va a llamar igual, todo se va a llamar igual. Pero ya les queda como ya guardado ahí un ejemplo y ahora hacen otro ejemplo, después hacen otro. Pueden tener acá todos los que quieran. Lo que sí tengan cuidado, cuál es el que están compilando y cuál es el que están corriendo, ¿sí? Recuerden siempre chequearlo lanzando, compilándolo de acá y, y corriéndolo también de ahí, ¿sí? Bueno, no va a hacer nada porque acá me va a decir cuál quiero. Bueno, el 2. Listo. Tienen acá el proyecto, ¿sí? En otro lugar que no es el Workspace. Ustedes lo quieren abrir porque es el proyecto, se los mandó un compañero. Entonces hacen File Import. Bueno, acá pueden elegir eh, General Existing Projects into Workspace. O sea, me voy a traer un proyecto existente adentro de mi Workspace, ¿sí? Esta es la opción que tienen que elegir. Y acá tienen que seleccionar, ¿sí? La carpeta de el que me quiero traer, ¿sí? No tiene que estar adentro del Workspace. Si está dentro del workspace, le va a dar un error. Bien. Entonces, si yo le doy ahí finish, ya lo voy a ver acá, pero esa, ese proyecto no quedó adentro del workspace, ¿sí? Sino que quedó afuera acá. Lo estoy usando desde acá. Y no pasa nada, está todo bien. Si yo tildo acá esta opción que dice copiar adentro del workspace, me va a hacer una copia adentro de la carpeta que es el workspace y me lo va a abrir de ahí. Y el otro no lo va a tocar, después lo puedo borrar y ya está, ¿sí? Eh, tengan cuidado con esto, ¿sí? Si ustedes no lo hacen, yo les diría que no lo hagan, que lo abran de donde está, ¿sí? Ven que ahí me lo agregó. Pero este que me agregó es ese que está en otro lugar, ¿sí? Ya no está más en el Workspace. La información que quedó en el Workspace es a dónde está. Y eso va a hacer que me lo muestre acá, ¿sí? Fíjense, si yo voy a ver dónde está ubicado este programa, ven que ya no me dice que está en el Workspace. Me dice que está en un DNFRA y la carpeta del proyecto. ¿sí? Eh, si yo le hubiese dado copiar, me lo hubiese copiado dentro del Workspace. Eso cuando se quieren abrir un proyecto de algún lado. ¿sí? Entonces, en realidad, el Workspace este, podrían no, no tener ninguno Ningún proyecto creado adentro y abrirlos todos desde otro, desde otro lugar. Pero generalmente los proyectos que uno crea, ya los crea dentro de su workspace. ¿sí? Pero si abren otros, podrían estar o no. Vamos a volver a borrarlo y vamos a hacer otra prueba. Imagínense que yo ahora me lo pasaron y lo quiero. si me deja. Ahí directamente yo lo pego adentro del workspace. Lo eh, Y lo vamos a tratar de abrir. y sí, Voy a hacer lo mismo. Importar. General. Existe un project into workspace. Y ahí lo selecciono desde el workspace. Ya tengo un lío importante. Ahí está. Y digo programa 3. ¿Ves que el programa 3 está dentro del workspace? Ya lo copié yo. Pero eso no hace que aparezca acá, ¿sí? Bien. Y ahí hago lo mismo. No le doy el copiar porque ya está dentro del workspace. Y me lo va a abrir y quedó adentro del workspace, ¿sí? Yo quiero hacer un ingrese precio. Bueno, ingrese número, vamos a ver, para hacerlo entero, más fácil. Ingrese número, ¿sí? Yo imprimo eso. Hasta ahí mi programa funciona bárbaro, está buenísimo. Pero hace eso y termina. O sea, como no puedo ingresar un número acá, porque ya el programa terminó. Necesito algo que me, se quede esperando a que el usuario ingrese algo. ¿Qué usaban en, en JavaScript para hacer eso? El prompt. Prompt, así, ¿no? Y acá le ponían el sí. mensaje, ¿no? Sí. sí. ¿Era? No me acuerdo. Creo que era así. Y les aparecía sí, para era escribir. Sí. Sí, sí. Bien, bueno, esto es JavaScript. Bueno, nosotros tenemos que hacer las cosas por separado. Primero tenemos que hacer el print y después tenemos que llamar a la función que se queda esperando que se ingrese algo. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Eh, por eso yo ya acá puse el, el print. Y ahora tengo que llamar a la función, el, función que espera el ingreso. Que son como dos cosas... Separadas. No, no, no es una sola función que hace todo. Y te imprime algo y se queda esperando que ingreses. Eh, bien. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Primero, eh, ¿cómo funciona el prompt? ¿Dónde me devolvía lo que el usuario ingresaba? Depende de lo que yo decidí. Era que por que un. No, no, no, está bien, pero ¿cómo yo lo capturo desde el programa? O sea, ¿cómo me lo, me lo guardaba en una variable? Con una variable. Claro, sí. Bien, ¿y cómo hacía? Ponía, ponía número. La prom. Igual. Así, o sea, esta función claro. me devolvía el valor y lo guardaba en la variable. Claro. Perfecto, bien. Bueno, acá no vamos a hacer así, o sea, la forma de escribirlo, otra vez, no es esa. ¿Sí? Eh, Sino que es un poco diferente. Primero tengo que definir la variable donde quiero guardar el valor, ¿no? No sé si, si fui claro con eso, pero nosotros lo que vamos a acostumbrar a hacer, si bien no es necesario, es definir todas las variables arriba del ¿sí? programa antes de, de comenzar. ¿sí? ¿Sí? Como para que quede más prolijo. Bien. Bueno, entonces tengo, primero tengo que definir la variable, si no, no puedo guardar lo que el usuario va a ingresar. Bueno, y para eso vamos a usar otra función, que no es printf, porque printf era para escribir, eh, que es la función scanf. Scanf es la función que me va a permitir eh, esperar que el usuario ingrese algo y eh, una vez que lo ingresa, le puedo indicar que me deje guardado eso en número, Pero no es, la, la sintaxis no es así, como en Javascript, no sería así. Y chau, solucioné el problema, ¿sí? Estaría bueno que sea así, pero no lo es, ¿sí? Así que esto sería como el equivalente, pero no, así no es, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo usamos scanf? Bueno, solo lo voy a escribir y después se los voy a explicar porque es viene a explicar. Tenemos que poner otra vez el modificador de formato para decirle cuál es el tipo ¿no? de, que estamos esperando que el usuario escriba. ¿sí? Que tiene que coincidir con el tipo de la variable donde yo voy a dejar ese valor. Y para dejar ese valor, eh, no es que, otra vez, no es como arriba que me lo va a devolver la función, sino que esta función lo que quiere recibir es la dirección de memoria de la variable. ¿sí? Porque si la función tiene la dirección de memoria de la variable, puede dejar un valor escrito adentro. Ese es el truco. Si yo a una función le paso la dirección de memoria de una variable, la función seguramente internamente va a poder escribir esa variable con un valor. ¿Sí? Nosotros después eso lo vamos a hacer y lo vamos a, a, a usar mucho. Pero por ahora lo único que tienen que saber es que para obtener el valor, el, la dirección de memoria de una variable, para poder pasárselo ahí a la función, o sea, acá yo le tendría que pasar la dirección de la variable, ¿sí? o sea, no el valor de la variable. Por eso acá no es que va número. Esto no. Esto lo que pongo no va. Bien. Bueno. Entonces... ¿Cómo hacemos para pasarle la dirección de memoria de una variable? Bueno, tenemos que anteponer un símbolo que es este, el ¿Sí? Cuando yo hago esto, lo que le estoy pasando a la función eh, es la dirección de memoria de la variable. Eso le va a permitir a la función internamente poder escribir esa variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar este programa? Esperen que comento esto porque si no tampoco va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar este programa? Bueno, va a iniciar va a imprimir ingrese número y va a ejecutar esta función. Y se va a quedar ahí bloqueado. ¿sí? No, no va a terminar. No va a ejecutar el exit y va a salir el programa va a terminar. No. Se va a quedar bloqueado ahí y el programa va a quedar activo. ¿sí? Esperando que yo ingrese algo y presione Enter. Si yo no presiono Enter, se queda ahí bloqueado y me puedo seguir escribiendo. Como yo puse un por ciento de, todo lo que yo escriba va a tratar de eh, transformarlo en un número entero. Si puede, me lo va a dejar escrito en esa variable a la que yo le pasé la dirección, o sea, la variable número. Entonces, una vez que eh, presioné Enter y, y dejó escrito en la variable número lo que yo escribí, sale y continúa con el programa. O sea que yo podría acá imprimir otra cosa. Por ejemplo, ingresaste... Ahí está. ¿Sí? Bueno. Tranquilos que puede ser que esto no le funcione. Todavía. Pero la idea es esta, ¿sí? Vamos a compilar, vamos a ver si funciona. Bien, ingrese número. 34. ¿Ven que yo acá puedo borrar? Puedo seguir escribiendo, puedo borrar de nuevo. Hasta que yo no presione Enter, el programa no sigue. Está bloqueado acá. Cuando yo presione Enter, va a tratar de transformar todo el texto que yo escribí en un número. ¿Por qué? Porque le puse un por ciento de. Y si lo pudo transformar exitosamente, me lo va a escribir en la variable número. Vamos a ver si es verdad. Presiono Enter y ahí me dice ingresaste y me apareció el 67, que es el valor que tiene la variable número. ¿Qué pasa? Los que están en Windows solamente no les funciona. ¿Sí? Porque la consola del Eclipse de Windows eh, no imprime y el programa se queda bloqueado. Entonces tienen que agregar una, una llamada, una función más antes de empezar. No sé si ya les pasó. El programa se quedó bloqueado, sí, no. pero no imprimió. Si ustedes escriben un número y presionan Enter, les va a imprimir todo junto. Bueno, eso es porque tienen que agregar algo que no me acuerdo qué era. SetBuff STDout Null ¿Así era? Porque no me acuerdo mm, No, algo no era así La FLF A una sola F, perdón Perdón, ya me parecía que no me la coloreaba Bien Bueno, creo que acá igual es inofensivo Si dejo eso no hace nada Ahí está, ingreso el número Bien lo podemos dejar como que va a ser. Esto, pónganlo arriba de todo, ¿sí? de cuenta que no existe. Como la primera cosa que se ejecuta es eso y después se arranca su programa. Eso lo que va a hacer es eh, deshabilitarle el buffer a esta consola para que todo lo que yo imprima enseguida salga por acá. Porque si no es como que se queda guardado en un lugar y todavía no aparece y por eso no les aparece Lo que quiero que hagan es un programa ahora pida dos números, pedir dos números... Imprimir la suma, la resta, la división y la multiplicación. ¿Sí? Primero ingresan los dos números, ingresa el, número, ingresa el primer número, lo ingresan. Ingresa el segundo número, lo ingresan. Y después te, que te imprima las distintas operaciones entre esos dos números. ¿Sí? Bien, bueno, ¿y dónde estoy yo acá en el programa 3? Sí. ¿Y este tiene que andar? ¿Por no anda? Uy, uh, estoy ejecutando otro. Ingreso no número, número... Me, no inicia. <susurra> Ingreso número 3. La suma es 5. ¡Joya! Funciona. Bueno, les tiro uno más para que hagan si quieren. Eh, así usan un bucle, ¿sí? Y ya nos vamos. ejercicio 2. Pería. Eh, pedirle al usuario cinco números e imprimir el promedio. Ahí está. Ese sería el, el otro ejercicio que les queda para hacer. Así se entretienen ahora el fin de semana y no miran tanto Netflix. Y se programan ahí un, un ejercicio 2. Y, bueno, también pueden hacer todo lo que está en el Classroom. Eh, y bueno, también los que no están todavía con el Eclipse Se pueden pelear con este asunto De hacer funcionar el Eclipse Y eso eh, Bien, bueno yo Creo que Bueno chicos eh, Algunas otras cosas Para prestar atención eh, Ahí en el campus Ya tienen subida la clase O sea La, la reunión de la clase del sábado Arriba de todo tiene un, un enlace que acabamos de agregar que dice clase de repaso. Si le das recargar, ya debería estar. Bien. ¿Está como borrador en una No aparece, ¿eh? Bueno, Está como pero borrador. A ver, ¿la puedo cambiar no? Sí, le voy cambiar. ¿Puedo cambiar la o cambiar, a ver, me quedo publicando. A lo mejor tenés que esperar, ¿eh? No me ha salido. No. Dale a publicar. chao. Publicar. Publicando. Listo. Ahí Fantástico. Está. Bueno, ahí tienen la clase de repaso. Nada más hagan link ahí el sábado 15 minutos antes de las 9. Y vamos a estar unos cuantos profes ahí dando una mano con algún problema que hayan tenido. Eso incluye compilador, cosas que no hayan salido. ¿Y cuál es la idea? Nosotros ahora nos vamos a volver a juntar el martes. Eh, para la clase del martes deberían ya tener leído unas cuantas cosas de las que están en el Classroom. Entre ellas, eh, todo lo que tiene que ver con Git. ¿sí? Imagino que a esta altura no queda nadie sin cuenta de Git, pero por las dudas vuelvan a entrar. Fíjense que se acuerdan el usuario, que se acuerdan el password, que, que están listos como para poder utilizar Git. En la guía extra de ejercicios, eso que tienen ahí marcado abajo, eh, tienen una bocha de ejercicios, sobre todo ejercicios bastante pavos, que explica que, como los que usamos nosotros en clase, pueden hacer un montón de esos ejercicios, sobre cualquiera de ellos que les surja alguna duda, se la podemos sacar eh, en la clase del sábado o durante la clase del martes. De la clase 1 ya, ya estaríamos, lo que, lo que viene ahora en la próxima clase es lo de aquí, y lo que es clase 2, y la idea un poquito con la dinámica sería que el material que tienen publicado en cada una de las clases ya lo tengan leído antes de empezar la clase, ¿sí? No les digo que se lean de ahora hasta la clase 4, que es lo que está publicado, pero aunque sea así, tener bien repasado lo de la próxima clase. Eh, eso nos va a permitir ir de a poco maximizando el tiempo de práctica y no tener que gastar... Eh, demasiado tiempo en las explicaciones, ¿sí? que de a poco cada vez va a ser más necesario que ustedes tengan tiempo, tiempo para practicar. Eh, ¿Qué más nos olvidamos, Ernest? ¿Alguna otra cosa? Eh, ¿A qué hora? Ahí arriba. En Classroom Lo otro que tienen que hacer es leer. Leer. Con, con eso van solucionando muchos de los problemas, ¿eh? Prestan atención a lo que leen y solucionan muchos problemas juntos. No, lo de reportar el usuario también. Eh, sí, Está bien importante esa información que la tienen que consumir, o sea, lo de reportar el usuario de GitHub implica que ya queremos, eh, me va a pedir que creen eh, una carpeta, que creen un repositorio, de, y ese repositorio lo reporten, y es desde ahí donde vamos a tomar los trabajos prácticos para corregirlos. Lo de guías de estilo también ya sería un material que tendrían que tener leído para la próxima clase, tiene que ver con cómo vamos a, a la estética que va a tener nuestro código, cómo vamos a declarar las variables, cómo vamos a intentar el código, cómo vamos a dar nombre a las funciones, o sea, un montón de buenas prácticas que se van a utilizar a, a rajatabla tabla donde la cursada están en las guías de estilo, eso también ya debería estar eh, leído y si tienen dudas las sacamos, no va a haber una clase donde vamos a presentar las guías de estilo, o se van a empezar a usar And